Para quedarte donde estás, deberás correr lo más rápido posible. Si quieres ir a otro sitio, deberás correr por lo menos dos veces más rápido. Esto es lo que le dice la reina roja, Alicia, en su famoso libro, Alicia a través del espejo. Y es un poco la filosofía de la autora del libro que vamos a analizar hoy, Spander la educación física, las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, estamos hablando de Lucía Quintero. Analizaremos los puntos estrella y los puntos tornillos, como siempre. Al final del vídeo tendréis, por supuesto, el índice y el precio del libro. Y ya que estamos con las TIC, aunque esto solo lo hago en los unboxings, también tendremos una sorpresa con el detonador. Así que, ¡nos vemos! Empezamos, como muy bien dice Lucía, con ¿Qué puede hacer este libro por ti? Ayudarte a conocer recursos y aplicarlos directamente en tus clases de educación física. Permitirte elaborar experiencias de aprendizaje innovadoras. Y enseñarte a utilizar las TIC de manera más eficaz. ya que estamos con las TIC, en este vídeo vamos a hacer unas cuantas sorpresas. Por ejemplo, esta. Nos encontramos ante un libro multimedia. Ah, por cierto, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal y es un libro con un diseño atrevido que intercala diferentes tipologías textuales además que diferentes elementos de comunicación como códigos qr, textos aclarativos, capturas de tweets reales y sobre todo plantea propuestas ya aprobadas y nos reta continuamente para no convertirnos en meros espectadores. Es un libro con una trama y un entorno propia de los videojuegos así rolera, eh, futurista, y que nos regala poco a poco esa base teórica tan necesaria, además de, por supuesto, un amplio repositorio. El, el libro cuenta con una defensa fuerte de la competencia digital y del uso de los móviles en la página 27, que por cierto deberíamos aprender para contarle a alguno o a alguna. Y de hecho Lucía invita a utilizar el hashtag EFTIC o su propio Twitter o Instagram, Lucía Quintero, para interpelar y que estemos ante un libro verdaderamente vivo, un libro del que se pueda opinar que podamos aportar cosas nuevas y que se pueda ir reciclando para poder comunicarnos con ella, para hacer cualquier comentario, para hacer nuevas aportaciones y que por lo tanto mira hacia el presente y por supuesto el futuro. Hola de nuevo. Pues Lucía además en el libro plantea una especie de quiz o juego a lo Jonathan Hitman, es decir, una serie de códigos que hay que ir descubriendo para formar un texto al final del libro. Ahí lo dejo. Contamos con numerosos tweets reales que os reto a buscar en sus redes sociales, por ejemplo, el hashtag infoxicación. -si info -si Además cuenta numerosas anécdotas que nos pueden ser útiles, por ejemplo, cuando habla de que no llega la wifi al gimnasio. ¿Y por qué no llega la wifi al gimnasio? Ah, a mí me ha pasado, por ejemplo. Habla, por supuesto, del rol docente. Os dejo, por cierto, un enlace por aquí. Criterios de participación. Es decir, aunque el libro pueda pare parecer un juego en su estructura, contiene una base teórica que serviría para cualquier área, no solo para educación física. Por lo tanto, lo recomiendo para cualquier área. Además utiliza la metodología TEPAC que ya conocíamos porque habíamos hablado en el libro de eh, Carlos González y Mary Cheymon Guillot, entre otros, de la Educación Física Saludable. Os dejo también el enlace por aquí para que podáis consultar eh, si os interesa. Y nos lanza continuamente retos y tareas para practicar. También nos da algunos consejos y algunos zascas para las redes sociales, por ejemplo, acuérdate siempre de citar a los creadores. Cuenta también lo que te sale mal, porque a partir de ahí Puede surgir alguna idea nueva y no siempre contar lo bueno, lo bueno y lo que no sale tan bien. Por lo tanto, al fin y al cabo, el libro también nos ayuda a cómo poder utilizar y educar en las redes sociales como aliado propio. Lucía también aborda el tema de la dimensión emocional. Nos habla de cómo abordar, por ejemplo, las posibles adicciones en el uso del móvil o el mal uso, mejor dicho. También nos habla de cómo romper la realidad espaciotemporal. ¿Y esto qué es? Espera un momento... Y además, en una realidad alternativa, Lucía nos ofrece la posibilidad de romper el espacio temporal. ¿Qué quiere decir? Utilizar la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Por ejemplo, eh, aquí tengo alguna propuesta que puedes ver con un juego de la Playstation. Propone utilizar realidades inmersivas utilizando el Merge Cube, que por cierto eh, hay una aplicación en la web CoSpaces, también podéis encontrar aquí una utilidad eh, de realidad virtual en clases de educación física os dejo el enlace y sobre todo un apartado específico sobre la evaluación con un despliegue de aplicaciones y herramientas online ah, por cierto si no lo has hecho todavía suscríbete al canal y pasamos ya a los puntos tornillo Pues pasamos a los puntos tornillos, como decía, eh, respecto al diseño, para mí y para alguna compañera que he consultado experta, el diseño es un poco sobrecargado. Está genial, eh, pero quizás ese fondo gris, por ejemplo, mmm, a la lectura se hace un poquito pesado. Todo esto no le quita mérito a lo que anterior he dicho positivo sobre el diseño. El libro, el que yo tengo por lo menos, tiene un fallo en la encuadernación, en el proceso de encolación, quiero decir que... Alguna hoja, por ejemplo esta, es coleccionable, entonces tienes que ir con cuidado para no perderla. Supongo que habrá sido solo en mi caso. Siguiendo con los puntos tornillo, en la página 12 pone en sí mismo Se ha caído la S. En este caso hablamos de un fallo en el proceso de revisión. En la página 75, al menos de tres de las aplicaciones que propone para evaluar son de Google. En la página 176, habla de la trilogía de Matrix. Bueno, pues ya sabemos que tenemos una película más de Matrix que sale en diciembre del 2021. Se habla a menudo de la importancia de los contenidos. De hecho, el libro co cuenta con un amplio repositorio en forma de códigos QR y que son súper útiles. Ahora bien, atendiendo al nuevo currículum que está por llegar, quizás habría que hacer un pelín más de hincapié en los criterios de evaluación y en las posibles competencias específicas. En la página 191 se habla del cuaderno digital y de colgar toda la información en la nube ojo porque hay que mirar quién tiene los derechos de esa nube y si en nuestra comunidad autónoma está permitido esto o no aunque Lucía ya avisa de la importancia de las medidas de seguridad respecto a la protección de datos y la propiedad de autor y finalmente ojo con los hashtags, el hashtag mixef lo utiliza Cristina Pedroche ah, si no lo has hecho todavía, suscríbete acabamos <risa> Bueno pues esto es todo, espero que os haya gustado, tenéis aquí el índice que os enseño ahora, además eh, hay códigos QR sorpresa, este es el precio del libro y como siempre, y ahora sí, ¡hasta la próxima!